Lisa Punchinello. Lisa Punchinello era la mujer del don. Mona Sax, la malvada gemela de Lisa. Tu seguro está quitado en Diablada Gemela. Podría servir a alguien con esa pistola. Lisa es la damisela afligida. Yo soy la profesional. Te volaré en pedazos sin pestañear. Seguro, y podrás comprobar mis credenciales esparcidas por todo. Jack no pudo haberte inculpado, no en el estado en el que estaba. Estamos tras el mismo montón de cieno. Angelo Pulcinelo es el que asesinó a tu amigo y te incriminó. ¿Entonces sabes si es cierto? Tengo mis fuentes. Últimamente no tengo ni una pista, les disparo a medida que van llegando. ¿Quién hizo un trato con el archidiablo? Eso no importa. Lo cierto es que odio esta ciudad de locos. ¿Por qué no unimos nuestras balas para este propósito? Pensé que nunca lo pedirías, mi dedo estaba empezando a palpitar. ¿Cómo te gusta el whisky? Soy fácil de complacer a no ser que intentes darme garrafón. Max, eres un verdadero ángel. Era buen caldo, bajando con un sabor dulce como la miel. Nada personal. No me puedo arriesgar a que te vuelvas loco y hagas que maten a Lisa. Buah. Las pesadillas eran siempre las mismas, formas violentas, viejas y feas, moviéndose en la oscuridad. La risa de mente del asesino era un acertijo lleno de una malvada insinuación. En alguna parte el bebé estaba llorando. Bueno hola a todos gente, bienvenidos al Max Payne número 10. En el capítulo anterior habíamos matado a Lupino, ese gordo chupapijas. Y vino una chichi, y básicamente nos metió Valkyrie en el trago Y acá estamos, teniendo una pesadilla Bueno, eso igual lo van a ver en el videito, pero vamos siempre para la izquierda, güey Yo creo que cuando a uno le pasan estas cosas, queda traumado para el resto de la vida Siempre para la izquierda se llanto, tío Venga, creo que... Sí, mira por acá. Debería haberlo sabido cuando te encontramos roncando junto al cadáver de lupino. Un buen, buen chiste, ¿no? Bueno, parece que nos descubrieron un poco más y pusieron un cartel que decía Este lo mató, fuiste vos, mapey. Las imágenes evocaban los buenos tiempos. Alex y yo tuvimos algunos momentos de gloria. Camaradas en la lucha contra el crimen, lo mejor del equipo de la DEA y el Departamento de Policía de Nueva York. Locuras de machotes de buen corazón. Hubiese dado cualquier cosa por tenerle aquí para cubrirme. No hubo esa suerte. Ninguna suerte en absoluto. Uno que lo quiere tanto y lo inculpan de haberlo matado serán unos hijos de puta, ¿no? Con el baño a ver qué, qué... qué acontecería. Venga ya, venga ya, un terremoto repentino. Vaya uno a saber qué es la Valkyr, ¿no? Mira cómo te deja Me encanta ver los dibujos animados, en serio El Capitán Baseball Bad Boy es mi serie preferida Venga tío Hay que seguir el llanto en esta parte No caigas Max No caigas Vamos lento pero seguro Venga tío. Prefiero tomar el camino largo y ver a dónde me lleva. Me lleva llevado a toda la nada, tío. Tengo miedo. Por acá La puta Este lugar Me da miedo Me llanto chicos ¿Para dónde ir, tío? Creo que la hice bien. Sí. Sí, venga, tío. No, por favor, Dios no. Están matando a nuestro mar. Dead. Nos escribieron Dead, pero con un 3. Venga, chaval. Me ha escrito eso. Puedes rebanarlos, cortarlos, llenarlos de plomo, volarlos en pedazos, vaporizarlos, desintegrarlos. No importa lo que les hagas, aún así volverán nuevos. Cada tanto más. Michelle si me miraba desde la foto. Cada, cada tanto Max tiene como como que está volviendo en sí no Michelle trabajaba a tiempo parcial en la oficina del fiscal, su diario estaba abierto en la página de hoy, su caligrafía estaba llena de bonitas curvas un informe del ejército llegó ayer a mi mesa ¿Balajala? ¿no es ese un mito nórdico? ¿algo sobre los vikingos? intenté contárselo a Max pero estaba ocupado, ese ceño tan bonito en sus cejas, supongo que no es nada, solo un malentendido del servicio postal las imágenes evocaban los buenos tiempos las cosas estaban cambiando rápidamente de mal en peor. Asesino, la mataste En el mundo real no ocurre nada parecido